Caminas cautiva de todo el dolor de viejas heridas en tu corazón de ambulas dolida buscando el amor que en la anterior vida se te arrebató. La, ra, ra, ra, ra. La, ra. La ra ra ra ra, gritando su nombre a tu alrededor. La, ra, ra, ra, ra, la ra, ra, ra gritando su nombre. Penumbras perdidas salen de tu voz. Oír significa perder la razón, porque la injusticia en ti se empeñó y tu venganza infinita ya nos consumió. Larará, ra la gritando su nombre. A tu alrededor, la la la la la la la la la la su la la la la la de amor cantaba las canciones más bellas con su dulce voz Trágico, la muerte me lo arrebató y ahora ahogada en mis penas llamando lo estoy. La la aquí al otro lado esperando otro lado, esperándote estoy. La la ra ra gritando su nombre a tu alrededor. Lara, ra ra Gritando su nombre a tu alrededor La-ra-ra-ra-ra, ra ¡Gracias!